Oficialmente hoy en el Consejo de Dirección Nacional se dio a conocer ya eh, la noticia de que Gramo por cuarto año consecutivo, había alcanzado la condición de pago nacional. Eh, bueno, fueron, han sido muchos lo, lo, los logros, han sido muchos los argumentos, los aspectos, las motivaciones que lograron, eh, si nos conllevaron a este resultado. Pero bueno, en primer lugar, y una de las cosas más significativas, eh, fue el cumplimiento de las normas de seguridad y salud del trabajo en nuestra organización que eh, finalizamos el año con cero accidentes de trabajo. El cumplimiento de los indicadores técnico económicos como el TIU, el TIU que es la, el tiempo en dirección al usuario, que bueno, cumplimos con lo que estaba planificado y logramos disminuir el mismo durante todo el año. Bueno, el movimiento anirista hoy, eh, en el año 2022... jugó un papel muy importante, muy significativo, máximo cuanto el transporte que tenemos hoy en nuestra empresa, un transporte que ya está sobreexplotado. ...pero bueno, hay otras actividades que los analistas se destacaron... ...que también creo que es correcto que digamos... ...y que bueno, tuvo un impacto significativo en la población... ...estamos hablando de la recuperación de transformadores... ...que eso fue eh, una de, la, de las actividades de innovación que se hizo en el año... ...incluso fue premiado eh, el grupo de, aut de, de autores que trabajaron en este, en este trabajo... ...durante el año. En el caso del despacho, con las dos que tenemos nosotros se benefició porque eh, la inventiva consistió en la aplicación de un telecomando con el objetivo de interconectar el despacho con las estaciones para de forma automática poder abrir o cerrar independencia de, de una avería que se diera y eso bueno eh, traía consigo de ahorro de combustible, ahorro de salario, eh, ahorro de personal y bueno también hablar de otras actividades como donaciones de sangre, que con eso contribuimos, no solamente el dinero atiende la línea, no solamente recupera energía, sino también que extendemos los brazos ...para brindar la gota de sangre también para salvar otra vida".